Señores, hoy la información nacional más importante fue eh, la audiencia que se llevó a cabo, bueno, se suspendió, que llevó a cabo esta mañana, a las 9 de la mañana, con el periodista, amigo, cercano, señor Marino Zapete, donde la hermana del procurador hace una demanda de difamación contra el periodista Marino Zapete. El periodista Marino Zapete dio algunas palabras, vamos a ver si lo podemos escuchar, donde. Él hablaba sobre lo, lo que está pasando en contra de la libertad de expresión y lo que está haciendo este gobierno eh, para que periodistas honestos como el señor Zapete eh, no digan las cosas como son, la, cosa que me, que la, la verdad, las cosas que, que ayuden a nuestro pueblo, que defienden los intereses de nuestro pueblo. Vamos a ver lo que dice el señor Zapete. Absolutamente ya mi abogada dijo lo que tenía que decir. Ahora, yo sí le quiero decir...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 Luego de las declaraciones del señor Zapete, yo estaba dando un análisis, estaba analizando, eh, y él decía de lo que la, de la sociedad piense, y es verdad. Lamentable, es lamentable que en los medios de comunicación muchas personas, yo me sumo a eso porque tenemos que hablar de los temas que en cierto modo las personas se identifiquen más o generen más, más, más, más interés en la población. Como productor lo tengo que hacer de esa forma. Igual como dirijo el departamento de página. Pero a veces yo veo que hacen, no hacen hasta críticas, hasta por nuestro acento, porque somos ibaeños, por la I, todo eso. Pero lo que más quiero analizar es, ayer Liz hizo un comentario sobre la Alessandra. Y le dijeron Lambona, le dijeron de todo. Pero ¿qué pasa? En las redes sociales, un grupo de personas una gran mayoría de personas, a pesar de las personas que fueron allá donde el señor Zapete y le dieron su apoyo, un grupo de personas, estamos más preocupados por un disparate como lo es el, el caso de Alessandra y Rodney, que eso es un disparate, pues usted busca la, la acusación de, de Alessandra y Rodney, y personas atacando aquí personalmente a Liz, o a mí, o a Néstor, o a cualquier persona que hable de cualquier influencer, pero nadie sale a defender personas como el señor Zapete nadie sale a defender eso porque es más fácil hablar disparate de gente que a mí de verdad yo lo tengo que poner pa, porque es lo que lo, lo que se comenta, es la bulla del día y, es, y ese es el concepto de la bulla del día, lo que se está hablando más hoy pero nos preocupamos yo quiero que en este comentario vean personas y apoyen al señor Zapete también en las redes sociales, así como estamos hablando disparate por lo que está pasando entre Liz, perdón entre Alessandra, entre Ronnie, Navila y que nosotros somos unos bucos de sonido porque mencionamos a Alessandra, porque Alessandra es una mujer que qué, que así mismo que quiero personas también, apoyando a una persona, un periodista que tiene más de 30 años de carrera, más de 30 años de carrera, defendiendo al pueblo dominicano. Por actos de corrupción que, que están pasando, que él tiene sus pruebas y él las va a presentar. Porque ustedes creen que esto se va a quedar así, esto no se va a quedar así señor zapete sabe cuando, cuando el señor zapete dice una cosa es porque tiene la evidencia en la mano tiene la evidencia en la mano pero le damos más importancia a que alessandra te dice que alessandra esté ah, no que hablaron mal de alessandra ah, ok pero nadie está nadie está saliendo a defender decir ¿qué vamos a hacer con personas como marido zapete cuando usted vaya a necesitar usted porque usted está cómodo ahora porque la sociedad como tenemos una economía muy volátil que no, hay, que no ayuda a generar dos o tres pesitos, ayuda con el romo, no ayuda con dos o tres cosas, no nos preocupamos por eso. Pero llegará un momento que lo vamos a necesitar a periodistas como él, como Uchi Lora, como Alicia Ortega, como Juan Bolívar Díaz, que estaban ahí apoyando al señor Zapete. Y así como yo veo que ustedes viven acabando a uno en las redes sociales, cuando hablamos del tema de una pendeja demanda, porque es una pendeja demanda, entre chimes de patio de mujeres, de medios de comunicación, por vía de Instagram... Yo quiero que ustedes también le pongan esa misma seriedad a eso del señor Zapete. Porque el señor Zapete está defendiendo que hay un robo, que hay corrupción. Y ese señor da, da su vida todos los días para defender los intereses del pueblo dominicano. Pero, no, como dice Zapete, le queremos crear una percepción a la gente. Le queremos crear esa percepción a la gente de que las cosas... No, no es. Si hay pruebas, que se quede ahí y ya. Ahí, ahí quedó. Pero esa misma gente que está diciendo eso son los mismos que van ahí a comentar si hablamos más de Alessandra o de la demanda entre él y Ronnie. Que Ronnie es mío. ¿Por qué me importa a mí? El conveniente es que tengan ellos. Pero nos preocupamos por eso. Y por eso nosotros los productores tenemos que dar ese contenido a veces. Porque ustedes son las personas, ustedes son las personas que si ponemos un comentario de en esa en y defendiendo al señor Zapete, ¿saben cuánto? Yo lo evalué eso. El comentario que yo puse de Alessandra en el video en Instagram de Telenor, y puse un comentario yo, invitando a las personas a defender al señor Zapete. Ayer, el señor Zapete tuvo 300 visitas, y el de Alessandra lleva ya 3 mil y pico. ¿Me están, ¿Me están entendiendo cómo va la sociedad dominicana? ¿Cómo nosotros nos manejamos? Porque nosotros queremos buscar una cosa, queremos tapar una, queremos venir a acabar a Liz, queremos venir a acabar a Néstor, si hablan algo malo. Pero nadie va a acabar lo de lo que está pasando con Zapete. Nadie. Yo no voy a nadie defendiéndole. Muy pocas personas. A través de redes sociales. La misma persona de siempre. En el mismo grupo de siempre. Los mismos periodistas de siempre. Que estaban ahí. Esta mañana. En la capital. Defendiendo la honorabilidad del señor Zapete. Y yo lo apoyo. Y yo lo apoyo. Porque nosotros. Ustedes, ustedes quieren que nosotros hablamos cosas diferentes. Ustedes quieren que yo hable fino. Como ustedes quieren que yo. Así como usted me está escuchando. Yo estoy hablando fino y sin i, para que usted me entienda. ¿Qué es que a ustedes les interesa? Es más, el chisme que cosa seria. A ustedes les importa más eso. Y por eso a ustedes nos dan rating y nos dan mucha visita. Cuando hablamos de Alessandra, que tiene problemas con Ronnie, o que Alessandra tuvo problemas con el Meloso, y todo eso. Entonces, si ustedes están hoy, acaparando el día entero, todas las redes sociales, hablándome la misma vaina desde ayer, lo de Alessandra, y si tú hablas mal de Alessandra, te comen si hablas mal de fulano, te comen pero nadie está defendiendo de que el señor Zapete es un hombre honorable y de que están tratando de que meterle presión al trabajo de él personal que no tiene nada que ver con el periodismo para que lo saquen del trabajo que él trabaja porque el Zapete vive es profesional y vive en una empresa privada, trabaja por una empresa privada hasta de esa empresa quieren sacarlo a él yo no veo gente que defendieron como hablaron pendeja de Alessandra. Defendiendo al señor Marino Zapete. Génesis, no voy a indagar mucho sobre el tema. Pero este país, por eso es que está como está. Porque la gente está pendiente más un chisme a un defensor del pueblo, del país. Que a Marino Zapete le viene doliendo el país desde hace mucho. Sí. Y este gobierno, este gobierno... Es, eso es lo que pasa, Néstor, como tú dices. A la gente le... Qué bien esto lo dijiste, lo dijiste excelente. A la gente le duele más una, una mujer que pone fotos en bikini el día entero no, y que habla Jordan. de eso. Y lo, no, no, no, no, Mami Jordan, sino de, hablando de, de Alessandra, que los fanáticos de Alessandra fue que se comieron a Liz. El país está defiende más a Alessandra que vive... Con una demandita. Con, una demandita con, con de, que de, de, de, de su familia, de que esto claro, no personal Cosas personales de ella, que el señor Marino Zapete. Eso es así. Eso es así. Un hombre que se ha tirado el país arriba, él solo, moviéndose de canales, lo mueven allí, lo mueven aquí, para el país y, y, y no, no salen do, 200 comentarios a favor de él. La gente ya está pendiente al romo, a los 200 que le van a dar, a los 300 likes, a eso que está pendiente sí. la gente aquí. No porque, no porque lo importante es que es eh, eh, eh, Alessandra No porque eh, Alessandra no se puede sentir mal y, No porque Alessandra no puede sentir y, mal y, Marino que se joda Marino que sí. se joda que Ay no, no podemos hablar más de Alessandra Mira, Alexandra. si el periodismo Ay, se no. respetara Mira, si, si hubiera muchos periodistas respetados Como Marino Zapete Eso, eso, él no hubiera entrado Con la poca gente que entró Si no hubiera tanta botella Tanta bocina, como dicen y Tanta botella en el gobierno eh, fueron un apoyo masivo de periodistas como María de y, porque, pueblo, el, y pueblo. el pueblo también. Y vieron muchas personas que fueron el y El pueblo a usa porque, las redes sociales el, para apoyar a El pueblo lo quiere, a Marino. El pueblo lo quiere. Pero yo veo que dos o tres que son los que viven haciendo bulla, que le gusta comentar para cosas disparatosas, pero para esto no. Ahí no comentan. No comentan, no hacen nada. No, no ahí no van a comentar, no va a decir ni, ni nada, ni nada. Nada, ahí nadie va a comentar. Ahí nadie va a comentar. I'm just